Hablemos por favor en los cielos, para que esto no quede no impune. que tu la tierra la serán ley. venidas, que tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada, Que lo leo. Hablemos por favor, hable, haga lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Lo que otro sentenció Hola amigos, soy Daniel Alcaíno y los quiero invitar a estar atentos con lo que ocurre con Felipe Durán. Él es un joven fotógrafo que vivía y fotografiaba el Wallmapu. Hoy está detenido en la novena región. El día 2 de agosto será formalizado. Quizás no saldrá en ningún medio de comunicación. Es por eso que los llamo a estar atentos con lo que ocurre con Felipe Durán, por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. Todos atentos el 2 de agosto a lo que ocurre con Felipe Durán. Si tus tierras serán veneradas, si tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. hablemos por favor.